Me dan muchas ganas de seguir avanzando en la máquina, pero no veo nada. Ya me voy a preocupar de eso más rato, pero voy a ir a pedalear porque si no me voy a volver loco, weón. Bueno. Ya. Olvídate. Olvídate. Oh, tempranito y hace calor, pero uff. Dándole. Dándole. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Oh, cansado, güey. Bueno. ¿Sí vino a tu acá? Sí, vino, le presté la bici. Sí. Buena, bacán. No, yo quería venir ayer, pero me quedé pegado en la máquina bueno hasta las 2 de la mañana. Acabo de venir a Valhalla a pegarme un una bajadita, una despejada. Bueno, vamos a partir con esta pista, que desde su inicio ya nos muestra que es bastante hostil. Este salto está bastante a plano, así que esto va a estar divertido. Vamos a grabar un ratito, echar la talla, despejarse la Mini que ayer me tuvo como hasta las 2 3 de la mañana. Y hace calor, son las 9, 9 y media, 10. Me viene pedaleando desde la casa por allá. Uh, ok, vamos a bajar eh, con precaución porque ya estoy cansado. Tengo un cansancio acumulado terrible. Esto se va a venir bueno. Esto es necesario totalmente. Y esto es todo más alegre con la antiparra de la felicidad. Te, me gustó el color de esta mica. Bueno. Esta pista llegué la bajado con la bajada recién que fue grabando. Maestas, creo que la he bajado 4 o 5 veces en mi vida Y siempre cambia, siempre hay algo nuevo Un peralte reforzado, un peralte que le manda volando Un salto nuevo, salidas más puntudas Tarimas, los cabros acá no paran Son la pata Ya Mucho ya, ya ¡Vámonos! Qué rico, bueno. Uh. Oh. Uh. Oh, que lento oh, si parezco concentrado es porque lo estoy es rabia costa oh, está todo suelto casi oh, muy bajo tarima plano ahora me voy para arriba no va a pasar a la toma de corrido la toma que acaban de ver, que conectó todas estas pequeñas grabadas Chris Prime y todos los que palieron acá esta gana está a la raja no había podido venir por falta de tiempo no sé desde cuándo, no tengo tiempo pero la gana está bacán es exigente, es técnica, tiene alternativas tiene alternativas tiene alternativas pero no es para principiantes esta pista tiene unas pasadas super hostiles que te dejan la bici andando por un senderito de 20 centímetros o menos porque está erosionado en algunas partes. Estamos agarrando ritmo de videos de nuevo. Está entretenido, tengo hartas fallas mecánicas que arreglar, pero la vida está buena, no me puedo quejar. La salud está bien, mi familia está bien, la Valentina está bien, mis seres queridos cercanos están bien. Está todo bien, bueno, nada puede estar mal si eso está bien. Todo el resto es secundario. Esto es un video para relajarme porque tengo mucho que editar. Hay mucho pendiente. Sigue Rapanui pendiente. Sigue eh, Chillán con mis patrones pendientes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¡Qué rico, weón! Bueno! ¡Qué rico, weón! Bueno! ¡Cómo me cambié el ánimo! Esta es la realidad de la satisfacción. Es un nuevo día y. Ayer parece que estuve desarmando demasiado el lente, parece que está cochino. Ayer parece que me excedí desarmando porque ya está pensando poco. Voy a tratar de sacar este plástico de acá para ver si me deja entrar al radiador, al ventilador, sacar el aspa, aprovechar de apretar el alternador y ver qué pasa. Volví a fijar el chasis donde... ...corresponde y resulta que, moviendo y acomodando, logré entrar por este lado. Este es el radiador del aceite hidráulico, este es el radiador del agua del motor. Ahí está el aspa que tengo que sacar, que alcanzo a meter una chicharra y sacar todas esos pernas. Aquí están los pernos que tengo que soltar para tensar el alternador, que está más escondido que la cresta. Y este es el estado de mi correa. Así que tengo que cambiar correa Tengo que ver que estas poleas estén buenas Tengo que cambiar el ventilador Harto repuesto en mini, pero... Pero vamos bien, bueno, estoy contento de que... No tuve que sacar todo el chasis para llegar ahí Pero tuve que hacer un hueveo más o menos, así que... Si hubiese sabido cómo hacerlo, claramente no le habría sacado todo el poto a la máquina para descubrir que era pesado y haber quedado hecho un jaque mate ayer en la noche, transpirando oh. y ya que no hay que sacar eso, no hay que sacar esto, no hay que sacar esto es simplemente soltar esta tapa, ahora está todo absolutamente suelto y separé los dos radiadores y eso me dio la, la opción de poder bajar este dejarlo colgando y tener acceso a todo lo que necesito tener acceso acá claramente no vamos a tensar esta correa porque es un desperdicio de tiempo hay que cambiarla Y aquí el problema Necesito el reemplazo para esto y... y miren esta correa No se la pierdan ah, Está hecha mierda Cáchate con la que andaba ver, La teoría es que es tan difícil llegar a esta correa Que por eso no se ha cambiado por eso no estaba tensa, oh mira, estaba a punto de cortarse hmm. voy a ver si encuentro repuestos de esto en Talagante City si me da bien, vamos a dejar la máquina tiquitaco hoy día me llevo el ventilador y la correa la, la encontré en Talagante, la, tengo el reemplazo listo pero me falta el ventilador así que no tengo nada que hacer con eso tengo que ir a buscar el repuesto a Santiago repite no, no, no, eso que no, no, acabas de decir, repítelo Estamos con Andrés en Talagante. Um, con la pala. A esta le faltaba un aspa. Y con. Esta es la correa nueva. Mira cómo estaba la antigua, man. Estaba para Estaba que se cortaba. Le compré esta que parece que es buena. El tema ahí es cuadrar los pernos. Sí. Ahí se cae todo. Ahora que está tan limpio. Nada está gripado y todo se cae ¿Tiene un lado? Para donde tú leís las letras Si no tiene dirección, tenéis que leer las letras Ya, perfecto Debo hacer esto con una mano, una pésima idea Pero hay que ver que con, con la entrada del hilo Lo puse 2, Ahí Apréstalo, está listo Apretalo un poco y suelto No, le quiero pegar al radiador se me va a caer la huella. El perno perdido El perno perdido, pero así se va a meter por el escape para adentro no lo vamos a recuperar <risa> nunca Este Esto igual están apretados cuando lo armé, bueno. o sea cuando lo desarmé sí pero después cuando se tense la correa voy a poder apretarle más Camarógrafo profesional ahí apañando Andar con el tripo, eh, eh, igual para volverse loco Está la correa puesta y ahora hay que tirarla de acá La extensión de la extensión de la extensión ¿Cómo ves esa tensa, Andrés? Estamos listos. Yo, yo, yo, yo, yo. Ahí está. La correa está topando tope con el regulador y no, no tensa mucho. Queda justo en el límite, así que parece que vamos a comprar una correa más corta. Saca la correa. Hagámoslo por aspa. Déjame soltar el de abajo un poco más. Son tres poleas, no es difícil, eso es bueno. Te voy a sacar la, la de abajo. ¿Salió? Entonces, esta que va muy larga, a buscar una más corta. Ya he comentado un par de veces en Patreon que me toca hacer todo una o dos veces, <risa> si no tres. Así que vamos a comprar la correa. Cuéntame, Andrés, que nos pasó. En el mundo de Germán, la, la... correa no estaba. <risa> Tuvimos que ir a media pulgada menos. Tuvimos que una pulgada, pero ojalá resulte pues bueno. Si no, vamos a tener que ir a comprar por cuarta vez una correa. Es un milímetro más corta, pero le tenemos fe. La plaza de Talagante City. Ahora quedó mejor, tenemos más. De hecho, esta, esta correa yo creo que era. Esa es la medida. Porque una más corta habríamos quedado muy pegado. Y estaba en el acceso por acá arriba, ya no puedo mover la hélice. Estaba en el acceso por acá y quedó perfecta. Correa tensa, check. ¿Por qué antes no podía grabar, Andrés? No, tenía un problema. <risa> Lo vamos a dejar como un problema. Dime que vas a entrar, bien. Estamos sufriendo. Ah, no, está fácil de poner, weón. Por ahí va, por ahí va. Oh está entrando. Uh. Ah, ahí está. Oh pensé que jamás se iba a unir, uh. <ríe> Me la sufrí. Vamos oh, puedes... este que te puedes.. Encajó el plástico, encajó todo, ¿no? Vamos bien. Me siento observado, weón. Eso es lo que sentimos todos. Cada vez que saco la cámara. Como esa instalación. Soporte. Soporte ya está puesto todo acá abajo. Hay que poner todo lo que apreta el radiador. Ya, perfecto, todo bien, ¿verdad? Nunca para de trabajar. Un momento la verdad. Si algo sale mal, grita. Hay que cerrar la bomba por el siempre le entra Pedro, petróleo, ¿no? Ahí va. ¡Woo! Limpecito. Ahora sí, ¿no? ¡Woo! Estamos bien. La correa funciona. Vibra menos, se pues bueno. hay que, supone. Hay que ponerle el parachoque. Ya yeah. decidimos con Andrés que. Ahí está, ahí está. Esta rejilla que Andrés me explicó que no era para las rocas que saltan. Es difícil que salte una roca ahí. Es eh, más para no volarte los dedos. Uh -huh. Vamos a sacarle esta punta para que sea más fácil de instalar y desinstalar en caso de tener que algún día tensar la correa o lo que sea. Vamos a mutilar, vamos a mutilarlo. No podemos volar. Vamos a. Bombar. Lo limamos para no volarlo Estoy cansado estoy Lo limamos para no volarlo Chucha. <coughs> <risa> Lo limamos para no volarlos los oh! Lo limamos para no volarnos los dedos Y estamos listos Qué horror man. Oh, Una limada de dos minutos Señor Tú lo presentaste recién. Vamos. Tú tienes la técnica Te noto complicado. Ah, oh, no, me, te, te mate, te mate, te mate. Necesitamos una colilla. Colilla, colilla, colillas Estás con toda la técnica, con, con todas las llamadas telefónicas. Oh shit, se me va a caer. Porque estoy grabando y haciendo esto al mismo tiempo. Y esto va allá atrás. Muy lejos donde yo no puedo alcanzarla. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Entró? Sí. Muy bien. Tenemos que acotar nomás. Va colilla. Después va la tuerca y va así ha hecho sándwich en, en todos lados y hasta este que acaba de ser el más fácil. Oh, man! Oh. Need some help. this one is weird too. Yeah, I think. It the first time I made it, it was uh, like for BMX. Yeah, okay. So all the bumps are like uh, small, uh, tall, and steep. I think that maybe we can get rid of that one. Guys, chocas, It te, te, al final te saca la bicicleta de las patas. No, no funciona bien para nada. Okay. <laughs> ¡Perfecto! Son amigos de mi hermano que vinieron de Switzerland, Switzerland De Suiza en esa, de ahí les vamos a mostrar las campes <risa> <risa> ¡Se maneja el hombre! Excavator, Excavator. la mini meseta ahora Andrés la va a destruir algún día la reconstruiremos ¿Está ahí haciendo? vamos a hacer un salto para caer en el pasto. para caer al otro lado del canal ¡Cáchense estas maravillas de camper un Land Rover con un techo gigante dos bicicletas en la puerta, una Bronson y una hermosa Del Chase vieja escuela con una Pike de las antiguas oh. y aquí adentro viajan, tienen su techo allá arriba pasan de ahí, de ahí para arriba pasan y se meten a la cama está espectacular yo alucino con estas cosas esta es la otra, esta es una Sprinter tienen la cama a esa altura mesa, hacen todas su viven ahí y aquí atrás tienen la bodega que le dicen que también tienen un mosquetero porque parece que en México les tocó mucho mucho mosquito y atrás de esta puerta están las bicis, no me voy a meter mucho por respeto ahí tienen colgados los zapatos las sillas de camping andan en una giant está hermosa, una maravilla de... de camper van quedas contratado ¿Cómo es la cara de aprobación Enoja, Oye, ¿cómo está la temperatura? 80 pero pegado. 80 pegado la dejamos buena, bueno. Ahora tenemos el problema contrario, ya no se calienta. Está demasiado fría. No calienta nadie esta bueno. Funcionando bien. High five ja. Esperaba que hubiésemos podido andar pantra con los chiquillos, pero primero van a ir con el lucho a las piñas, a andar en bicicleta, así que quizás vuelvo mañana, quizás vuelvo pasado mañana si es que siguen acá sería entretenido salir a andar con ellos y saber más de su vida y sus viajes así que solo el tiempo de ir así se puede hacer, si no, bien también habrá otras oportunidades de salir con personajes buenos para ir a andar en bicicleta si yo tengo calor tú tienes más calor <ríe> mira el regalo, loco <ríe> ¿Cachai? Maldita caja, maldita caja en cambio. Boy. Acaba de ser un día bastante movido con Andrés, productivo. Andrés, el mago de los baldes, el mago de la mecánica. <risa> oh, wow, muy buena onda. Así que, wow. Así que creo que sería ya todo por este video, Andrés. Si te gusta este video, dale un like. Si tienes algún amigo que le interese la mecánica y. Y operar excavadoras. y operar excavadoras. Compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. No me vaya a tirar el celular por fuera de, para fuera de la ventana. No me no, no no vayas en el, el, el cerro. cerro. <risas> Lo tenéis que ver antes, ¿eh?